Bueno, eh, en este tutorial vamos a ver eh, algo que un tema que mucho hemos hablado eh, en los medios eh, radiales, en los medios radiales comunitarios, sobre todo en épocas de pandemia, que es la necesidad que tienen las radios de acceder de forma remota a las computadoras ya que muchas veces o no hay personal o no pueden desplazarse hacia las radios y durante muchas horas del día puede quedar pueden quedar las radios funcionando en automático y a veces hay que hacer ajustes o hay algún problemita y hay que solucionarlo y como no estamos físicamente necesitamos ingresar remotamente a esas computadoras eh, una opción que estamos manejando es este DW Service, que es un, un software de, por el que se puede acceder mediante un navegador y la instalación de un cliente en la computadora a manejar de forma remota. Lo primero que debemos hacer es este, entrar a la página y si no tenemos una cuenta, crearla. Aquí tenemos una opción para registrarse y luego de registrado ya podemos iniciar sesión. Este programa tiene algo muy bueno y es que luego de instalado el cliente, al que ellos este, llaman agente en la computadora a administrar, eh, esto queda habilitado por defecto, incluso cuando se reinicia la máquina, vuelve a quedar habilitado y ya no es necesario estar pidiendo claves ni nada, ni confirmaciones del otro lado. Aunque también se puede deshabilitar momentáneamente si uno quiere y habilitarlo en el momento que uno quiere, que uno desea. Bien, luego que tenemos la cuenta creada, eh, como dijimos, vamos a tener que loguearnos. Eh, el tutorial va a comprender varias partes, una desde la computadora que va a tomar el control y dar asistencia y otra desde la computadora a asistir, de la que tomaremos control. En esta primera parte vamos a mostrar cómo se hacen para crear los grupos y este, los Agents para que luego en la otra computadora se pueda instalar. En un principio la computadora que va a ser administrada debe descargar eh, el software o el agent o el cliente, digamos, para instalarlo en esa máquina. Desde el otro lado no hay que instalar nada, es simplemente acceder y vamos a ver cómo. Vamos a acceder a la cuenta. Y nos vamos a encontrar con varias, este, con varias opciones. Aquí la que más nos interesa es grupos y agents. Eh, los grupos son eso. Es como una categoría, un grupo donde podemos meter varios agentes o varios agents, este, que serán las máquinas a controlar. Voy a entrar para mostrarles. Yo ya tengo un grupo llamado asistencia, pero a los a los efectos de que vean voy a crear otro llamado familia y le voy a poner una descripción cualquiera y creo el grupo ahora dentro de ese grupo yo puedo crear los agentes. Eh, como yo ya tengo este grupo, voy a crear un agente para la segunda parte del tutorial. Voy aquí, agente. Tengo uno creado, que como ven dice no disponible, que es la computadora de una persona a que yo le doy asistencia y que también está dentro del grupo asistencia. Voy a crear un agente nuevo ahora. Dentro del grupo asistencia en este caso. Y le voy a poner el nombre del compañero que va a ser la segunda parte del tutorial. Y una descripción. Confirmo. Y aquí pueden notar que ya tengo el agente creado dentro del grupo Asistencia, el agente José Luis. Y aquí, como pueden ver, pone un número. Este número o esta clave, cuando la otra persona que va a recibir la asistencia instala. Eh, el cliente o el agente del otro lado, en un momento se le va a preguntar cuál es el número, cuál es el número de serie, y él le va a poner este número, que yo se lo voy a pasar previamente, y cuando él instale el agente en su máquina con este número, luego de la instalación, a mí me va a parecer que la máquina está disponible para eh, darle asistencia remota. Y simplemente me conecto a la máquina y ya puedo dar la asistencia. Es muy fácil una vez que se hace. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo del otro lado instala el agente con este número que yo le voy a pasar. Y luego volveremos a quien administra la máquina para ver cómo, cómo se ve la máquina del otro lado. Bien, en este pequeño video tutorial lo que vamos a hacer es eh, mostrarles cómo se instala el DW Agent, que es el, el servicio de eh, control remoto para poder usarlo, que es un servicio libre de código abierto que lo podemos usar libremente en nuestras radios. Para eso lo que tenemos que hacer primero que nada es eh, irnos al navegador, y tecleamos el nombre que en este caso yo ya lo tengo tecleado. Nos vamos a la página y aquí tenemos la, eh, la página de descarga de, eh, de nuestro agente. Entonces, lo que vamos a hacer es descargarlo. Aquí tenemos eh, un, un botón de descargas que, lo, si quieren, pueden intentarlo por este lado. Yo lo he intentado, ahora lo volví a intentar. Eh, estaba haciendo el video y bueno, tuve que volver hacia atrás. Y en mi sistema, no sé por qué, no, lo, no lo, lo, lo instalas y descargo este. Entonces me voy a las otras opciones que están aquí. Esto es lo que hago yo y lo que pueden hacer ustedes si quieren. Y descargo el genérico. Descargo, sí, descargo el paquete genérico. Entonces me voy ahí y lo descargo. Muy bien. Ahí está. Se está descargando. Ahí se está descargando. Perfecto. Terminó la descarga. Ahora lo que voy a hacer, minimizo aquí y me voy a la carpeta descargas en modo, en modo gráfico para comprobar que eh, DWAgent está descargado. ch está descargado. Así que ya sabemos que está aquí. El siguiente paso es... Entonces abrir un terminal, nos vamos al, al menú y abrimos un terminal. Bien, abrimos el terminal y nos vamos a la carpeta de descargas. Eh, una vez allí nos logueamos, nos logueamos como superusuarios, eh, le ponemos la contraseña. No la digo en voz alta, porque si no, van a saber cuáles me encuentro eh, así. Y ahí, eh, el proceso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner lo siguiente, este teclear lo siguiente. SH, eh, doble, D, w, agent, punto, sh. Vamos a Enter y comienza el proceso de instalación en el proceso de instalación lo que se va a ver es eh, un, un, una guía que nos va a ir llevando por la instalación ¿verdad? Del, del, del sistema. Nosotros acá tenemos tres opciones, instalar, ejecutar o no acepto. Nosotros sí lo vamos a aceptar eh, y lo vamos a instalar, entonces tecleamos 1 y empieza la, nos, nos muestra la ruta donde se va a instalar y le damos Enter. Después dice, ¿desea instalar doble Agent. Sí, bueno, le decimos que sí. Con el 1. Y comienza la descarga del archivo que va a ser instalado en nuestro sistema. Y acá tenemos dos opciones más. Dice, ingrese el código de instalación que es el 1 o 2 crear un nuevo agente yo en el caso ya tengo un, un agente que lo creó Pablo que, que es quien va a hacer el, la otra parte de este vídeo y vamos a entonces a poner el agente le vamos a decir que eh, vamos a ingresar el código de instalación que ya lo tengo entonces me voy a la opción número 1 y ahí me pide que ingrese el código. El código que voy a ingresar es el que tengo acá. Que es el código con el cual vamos a probar. Y verificando el código. Y ya está. La instalación ya fue completada. Entonces lo que nos queda por hacer ahora es empezar a usar, eh, a usar el control remoto eh, de forma libre y gratuita con un sistema que para mí está eh, muy, muy, muy, muy bueno y lo podemos hacer, usar en nuestro GNU WaterTix 11. Perfecto, ahora que José Luis ya eh, inició, digamos, ya instaló el agente en la computadora a la que vamos a dar eh, atención remota y lo que me queda es eh, acceder con mi cuenta a, a la página de, de WS y ver si esa eh, computadora donde José Luis instaló eh, con el código que yo le pasé eh, ver si está disponible eh, para dar la asistencia. Entonces vamos a acceder. Una vez que estamos logueados, eh, vamos a ir a ver a los, los agentes para ver el estado en que están las máquinas. Como pueden apreciar, tengo los dos agentes que tengo instalados, uno que la máquina está apagada, no está disponible, y aquí está la máquina de José Luis, ya disponible para que yo ingrese a darle asistencia remota. Esta es la máquina que José Luis donde José Luis instaló el agente con el código que yo le pasé. Vamos a entrar. Aquí me da varias opciones. Las más comunes que vamos a usar va a ser pantalla para ver eh, lo que tiene la, su computadora y tomar control de la misma y ficheros y carpetas donde podemos descargar y subir eh, ficheros a la máquina remota. Vamos a ver primero la pantalla. Bueno, ahí pueden ver, como la máquina estaba parada hace mucho tiempo, tengo que este, iniciar sesión, se ha puesto el bloqueo. Por supuesto, él me pasó la clave antes, ¿no? Y aquí estoy en la computadora de José Luis, listo para tomar el control y hacer lo que, lo que yo necesite. Por ejemplo, si abro, puedo abrir la carpeta personal. O lanzar cualquier programa, ¿no? Eh, supongamos que lanzo BAT, el programa para hacer streaming. Ahí está. En fin, puedo controlar este, la máquina completamente. Vamos a ver las opciones de ficheros ahora. Ah, por mí puedo poner la pantalla completa. Para ver más grande, ¿verdad? Y voy a ir a Ficheros y Carpetas. Aquí está el Home de la máquina remota. Y tengo acceso a todas sus carpetas. Bueno, no voy a abrir ninguna porque no sé lo que va a haber en cada carpeta. Me la dejé a radio, por ejemplo podría subirle música directamente desde aquí a su carpeta de música de g-radio o descargarme. Por ejemplo, puedo seleccionar este archivo que tiene él o este y descargármelo a mi máquina. Muy bien, esas son... Eh, las operaciones básicas que puedo hacer con este programa. Eh, una ventaja de, de este software sobre Anidesk, TeamViewer o algunos otros que existen y que hemos usado muchas veces es que el cliente, el agent que se instala en las máquinas es eh, software libre. Tiene una licencia Mozilla, compatible con GPL por lo tanto es software libre y es un plus que tenemos si bien estamos pasando por sus servidores y ahí sí no tenemos control por lo menos sabemos que lo que instalamos en la máquina eh, podemos ver el código fuente y ver qué hace entonces por acá dejamos este tutorial donde pudieron ver cómo se crea la cuenta se crean los grupos los Agents y cómo se instala desde la otra máquina para permitir el acceso. También se puede usar sin instalarse. Ese mismo Agent que nos descargamos para instalar en la máquina lo podemos simplemente ejecutar y en ese caso eh, nos da un, un usuario y contraseña con el que temporalmente podemos loguearnos en la página de WService y sin haber instalado en el otro lado, simplemente mientras se esté ejecutando, con ese usuario y contraseña podemos ingresar también a controlar la máquina de manera temporal. O sea que en vez de poner mi usuario y contraseña aquí para iniciar sesión, pondría la que nos da el programa al ejecutarlo sin instalar. Y con eso también podemos entrar por lo menos temporalmente a dar servicio a esa máquina. Bueno, espero que les sirva esto para, para todas esas radios que necesitan un, un software para manejar eh, las computadoras de su radio, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde es un poco difícil a veces movilizarse para las emisoras. Nos vemos en el próximo.